En este vídeo te vamos a mostrar cómo crear una cuenta en BlockTrade y llevarte 10 euros gratis por realizar unos pasos muy sencillos. Además, también te mostraremos cómo llevarte 10 euros extra por cada familiar o amigo que invites, ya que tienen un bono de bienvenida que no deberías dejar pasar. Antes de nada y como siempre, si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas si te gusta la información que traemos a Satoshi Factory. Recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de Telegram, todo abajo en la descripción del vídeo, en los cuales damos soporte y traemos nuevos recursos, airdrops y oportunidades antes de realizar los vídeos. Te animo a que te unas a nuestro grupo, lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo. Bien, ¿y qué es Blocktrade? Básicamente es un exchange de criptomonedas, el cual nos ofrece una interfaz muy segura e intuitiva para poder utilizar. La tenemos disponible tanto para Android como para iOS o PC y no nos va a cobrar ningún tipo de comisión. Tenemos disponibles las principales criptomonedas que podemos encontrar en el mercado y además tenemos diferentes métodos de pago o de retiro como son Visa, Mastercard o transferencia bancaria. Todo esto y muchísimo más gracias a este exchange que sinceramente nos ha encantado. Así que sin más pasemos a ver cómo crear una cuenta y llevarnos estos 10 eurazos. Y bien, para crear la cuenta lo primero que debemos hacer es entrar por el link que tienes abajo en la descripción del vídeo e introducir un correo electrónico y una contraseña. Darle a crear cuenta y validar este correo electrónico. Muy importante realizarlo con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo ya que si no, no recibirás los 10 euros en Bitcoin. A continuación debes ir rellenando todos y cada uno de estos datos que nos va preguntando, básicamente es información personal, si no entiendes inglés no te preocupes puedes apoyarte de una extensión de traductor y de esta forma hacértelo más fácil. A continuación deberás verificar tu C. para ello debes subir una foto de tu pasaporte, cartera de conducir o documento nacional de identidad, esto ya es opcional y por último realizarte un selfie para que verifiquen que eres una persona real y te puedan dar acceso a tu cuenta. Una vez tengas todos los campos cubiertos, te dirá que están verificando tu identidad. En mi caso personal me tardó aproximadamente unos 5 minutos y ya tenía lista la cuenta para empezar a operar. Y ahora ya sí, con nuestra cuenta creada y con el KIC verificado, tan solo nos queda realizar nuestro primer depósito de 100 euros o más y de esta forma recibiremos los 10 euros gratis en Bitcoin. Son únicamente los tres requisitos que nos piden. Crear una cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo. Verificar nuestro Caice y por último realizar un depósito mínimo de 100 euros o más. Tal y como indicábamos anteriormente, el funcionamiento de BlockTrade es bastante sencillo e intuitivo. En cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Bien, para el siguiente paso debemos realizar un depósito y aquí tenemos directamente la opción para depositar ya sea en euro, dólares o todo tipo de criptomonedas. Como hemos visto, realmente soportan muchísimas opciones. En nuestro caso lo vamos a hacer directamente con tarjeta de débito y depositaremos euro. Pero tienes disponibilidad de hacerlo con tu moneda local ya que BlockTrade está admitido en la gran mayoría de países. Y bien, para realizar el depósito tenemos aquí en esta columna derecha las opciones. Para seleccionar ya sea en criptomonedas o monedas fiduciarias, en nuestro caso lo vamos a hacer en euros como hemos comentado y también tenemos el método de pago que es tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria. Tal y como nos indica la opción de la tarjeta será súper rápida en 5 minutos, esto estamos bastante acostumbrados a verlo y la transferencia bancaria tradicional nos tardará entre 2 y 3 días. Seleccionamos la credit card. Y le damos a continuar. A continuación debemos rellenar todos estos campos con la información de nuestra tarjeta, aceptar términos y condiciones y darle a Add Phones. Algo muy importante aquí en la cantidad que deseamos depositar, deben ser mínimo 100 euros, pero ya nos indica aquí que la comisión será de 2 euros. Siempre en este tipo de promociones es recomendable mandar un poquito de más, en este caso vamos a mandar 105 euros, que será un total de pago de 107,10. Aquí nos indica muy claramente, siempre es recomendable mandar un poco de más para cubrir siempre pues cualquier tipo de comisión o cualquier imprevisto. De esta forma nos aseguramos llevarnos el bono de bienvenida. Una vez verifiquemos desde nuestra cuenta de banco, nos aparecerá este check de que ya lo hemos hecho de forma correcta. Si volvemos a la opción de home, aquí podemos ver ya que en el portfolio de forma instantánea tenemos 105 euros. Bien, y ya por último, para que nos den estos 10 euros gratis en Bitcoin, debemos realizar una compra de 100 euros o más en cualquier criptomoneda. Para ello tenemos dos opciones. Por aquí tenemos esta opción instantánea para convertir cualquier cripto o moneda fiat por cualquier otra cripto, o también tenemos la opción de el exchange. Esto ya depende de ti si quieres poner órdenes y demás, pero en nuestro caso lo vamos a hacer de forma rápida aquí directamente en la opción de home. En esta parte superior tenemos los euros y abajo el bitcoin, así que vamos a introducir la cantidad de euros que queremos comprar vamos a comprar todo lo que tenemos 105 euros y le daremos a preview order nos indica la cantidad de satoshis que nos van a entregar por esta cantidad de euros son 63.891 tenemos aquí un pequeño contador que se va actualizando en función del precio y le vamos a dar a confirmar aquí tenemos toda la operación desglosada así que nada le vamos a confirmar y la operación ha sido realizada. En breves nos depositarán los 10 dólares gratis en Bitcoin y para invitar a nuestros familiares o amigos tenemos aquí arriba la pestañita de invitar amigos aquí tenemos nuestro link de afiliación este es el que tendrás abajo en la descripción del vídeo y tú tendrás el tuyo propio. Para llevarte recompensas extras te animo a que compartas este vídeo junto a tu enlace de afiliación con familiares amigos o con quien consideres para que de esta forma te lleves los 10 euros gratis recuerda que tu amigo también se llevará otros 10 siempre que realice todos los pasos de forma correcta también tenemos aquí esta opción en la cual tenemos toda la información de forma detallada sobre los referidos y la campaña promocional en la cual nos indican que puedes ganar realmente muchísimo más dinero y tenemos los bonos adicionales por ejemplo por invitar a 10 amigos te vas a llevar 100 euros por invitar a 30 amigos te llevarás también 300 50, serán 500 euros, etcétera, vale Aquí tenemos diferentes recompensas y también tienen diferentes bonos e insignias como la recompensa Bloque Junior, insignia física, es una especie de medalla, etcétera, vale Tienes aquí diferentes opciones y también tienes las preguntas frecuentes en el cual tienes toda la información de forma detallada. Bien, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Recuerda que en nuestro canal tienes muchísimas otras opciones